Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo un video más de haciendo mi youtuber favorito en los sims 4 En esta ocasión voy a hacer a... M Miku Entonces, vamos allá Lila Tochi. Bueno, ya estamos aquí, veamos Voy a basarme primero en los rasgos de la cara Es que si sonríe se le ve aquí pronunciado Creo que la barbilla... Algo así. No. Algo así. No tan esa. Algo así. Es muy diferente cuando sonríe. <risa> y de aquí, cachetes. Eso es demasiado, ¿verdad? ¿Muchos cachetes? ¿O así está bien? ¡Ur! Sabía que iba a batallar. <risa> Pueden ser estos. más ruedecita, pero... ¡Ay! Me quedaré con esta por mientras. Sus cejas son chicas. Son cortas. Son como estas. No. Ay, son más rectas. No hay cejas que se le parezcan. ¿Algo así? ¿Así? Creo que le dejaré esta. Solamente que sus cejas... Están un poco más levantadas. Ay, no, así no. Sí, más rectas. Pero están más levantadas de aquí. Una cosa así, a ver los ojos. Deben de ser grandes. Quizás se parece un poco. Ay, no sé, la piel como que... Parece más clara en algunas fotos. Le dejaré este. Quizás este un poco más así, no lo sé. Yo digo que así. Nada más que sus cejas deben de ser oscuras. Como su alma. Yo creo que sus labios están bien, aunque esto está muy marcado. Quizás como este. Mmm... Así ya me da más forma Pero siento que no No, no Quizás sea el peinado Vamos a ponerle un peinadito Creo que este es el que más me gusta Para ella Pero ve No lo sé No, oh, Aquí dice pecas Pecas uh, No, es como esto Exacto, amigos Pero sus ojos Ven raros Tal vez algo así le va mejor. Creo que ella empieza a tomar forma, ¿sí? Pero sí le voy a poner un poquito de maquillaje porque a ella le gusta maquillarse. Y le vamos a poner algo de color a los ojitos. Ay, no sé, algo natural, algo natural. O algo así dramático como le gusta hacer sus maquillajes. Ay, no sé, no sé. ¿Qué hice, mi rara? No, quítate Sus ojos, no sé, no sé ¡Ay, no! ¿Qué le hice? Tal vez estoy exagerando un poco Se los voy a abrir más Creo que esto va un poco más caído Porque tiene como la mirada más tierna ¿Sí? No, Miku, ¿por qué? Yo soy muy buena en el maquillaje, por eso te sigo. Me voy a quitarle el pelo. Me molesta. No se ve tan mal, pero... Siento que la nariz me está fallando. Bueno, voy a arreglar un poco el cuerpo. Veamos este. Una, co una cosa así. ¿Qué le vamos a poner, le vamos a poner más músculos porque hace ejercicio la no, verdad no tanto, así como entre mí entre mí oh, fallé totalmente es lo más parecido que le puedo ver a ese conjunto pero siento que no se parece y cuando se vistió de la Katrina y todo eso. ¿O qué les parece este conjunto? Quise imitar a este otro. La verdad es que... La verdad es que ya no sé, amigos. O podría ser este estilo. <risa> Intenté imitar a este, pero... <risa> Ah, complicado con... Aunque creo sin dudas que este en verdad es el que más se parece. ¿Qué opinas? ¿Se parece a Miku? Déjamelo en los comentarios. Eso. Esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Te gustó? Dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a este y a mi otro canal que es Helen Cohen. No olvides activar la campanita para que te notifique cada que subo video. Y te mando dos pesos con mucha baba. Estrellita. Según Manesh.